Estamos presentando puntualmente en este momento un proyecto de innovación que consiste en una articulación con el proyecto de voluntariado que conduce María Clara Melchiori de la Celiaquía en los Medios. Hemos invitado al doctor, al licenciado, perdón, Federico Dada, que es un funcionario del Gobierno de Salta, para presentar sus guías para el tratamiento periodístico del tema de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar porque un licenciado en nutrición, que van a ser nuestros alumnos dentro de poco, tiene una responsabilidad en el área de educación y comunicación nutricional. No puede tratar esa información de cualquier manera. Esta actividad va a ser el 22 de septiembre. Eh, por la mañana, eh, empezamos a las 9 de la mañana con la presentación de las guías y después vamos a trabajar puntualmente con los alumnos de la Cátedra de Deontología Profesional y los participantes del voluntariado de la celiaquía en los medios. Creemos que, eh, que va a ser muy interesante porque eh, no solamente para periodistas o para gente que esté profesionalmente en el tema de los medios, sino también para cualquier profesional. Nosotros este, eh, todavía no tenemos eh, abierta digamos, una inscripción oficial, eh, pero ya está digamos, disponible la información acá en la facultad, en la Secretaría de Extensión, o si no en la cátedra, o si no en el voluntariado de ese, y aquí en los medios.